Porque para hoy las noticias serán las siguientes. Inmediatamente en el ámbito internacional vamos a ver por qué Donald Trump prohíbe los vuelos desde Europa hacia los Estados Unidos. A continuación ampliaremos. No se lo pierda. La OMS califica como pandemia definitiva el coronavirus en el mundo. Señores, El Salvador prohíbe la entrada de turistas hacia ese país por 21 días a continuación también no se lo pierda vamos a ver porque se llega a un acuerdo el consejo y la junta uh, acoge todas las propuestas vamos a ver lo que ocurrió en esta manifestación también Ahí está, enfrentamiento entre la policía y el colegio médico. A continuación, en el ámbito local regional, la unidad de hemodiálisis del hospital conmemora en el día de hoy el Día Internacional del Riñón. A continuación, ampliaremos. Vamos a ver este joven denuncia robo en su vivienda ubicada en el sector Mamá Tingó, aquí en San Francisco de Macorís. El PLD aclara. Que dirigentes de ese partido no se fueron para el PRM. Denuncian el mal estado de las calles en el sector Ercilia-Pepín, aquí en San Francisco de Macorís. Llegan los preparativos, los documentos, las boletas, todo lo que se va a utilizar en las elecciones del próximo domingo. Brigada Técnica de INAPA soluciona el problema que había. En la Avenida Libertad, ahí próximo, a la universidad. ¡Qué bien! Vamos a ver por qué los jóvenes continúan protestando. Ayer mm. se apostaron aquí, frente a Telenor, en el Parque José Francisco Peña Gómez. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Entrando ya en materia de noticias rápidamente, en el ámbito internacional, señores, Trump suspende todos los viajes desde Europa hacia los Estados Unidos por 30 días. El presidente New Donald Trump from... anunció la suspensión por 30 días a partir de mañana de todos los viajes desde Europa. Hacia los Estados Unidos. Vamos a escuchar las declaraciones del de mandatario de los Estados Unidos. Todo esto para mantener la propagación eh, o detener, mejor dicho, la propagación del nuevo coronavirus. Adelante. Para evitar que nuevos casos entren a nuestro país, suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Las nuevas reglas entrarán en vigencia el viernes a la medianoche. Estas restricciones están ajustadas a condiciones en tierra. Habrá excepciones para estadounidenses que hayan pasado por las revisiones apropiadas. <risa> Ahí está, Estados Unidos también tomando las medidas preventivas de lugar. Todo esto a raíz del coronavirus, señores, que se sigue expandiendo por todo el mundo y todos los días obligatoriamente nos vemos en la necesidad de hablar sobre ese virus. A propósito de eso, miren, la OMS declara a COVID-19 como una pandemia. La Organización Mundial para la Salud informó que el nuevo coronavirus puede ser calificado de ahora, en lo adelante, como pandemia, mientras aumentan las medidas en distintos países para detener la propagación de la enfermedad. ¡Veamos! When we, um, um, you know, say... Cuando decimos que la situación ahora es pandémica, no decimos que el mundo debería moverse de la contención a la mitigación. No es así. Creemos no uh, como OMS que el enfoque integral o mixto debe continuar. Italia rimará siempre una zona única, Italia protetta. Italia seguirá siendo una región única, Italia protegida. Pero ahora estamos suspendiendo todas las actividades comerciales, excepto las tiendas de comestibles, de primera necesidad y farmacias. No hay necesidad de correr a comprar comida en los supermercados. Bueno, y continuando en ese mismo orden prácticamente del coronavirus, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, ordenó la prohibición de ingresos al país de todo extranjero por 21 días como medida preventiva contra la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Adelante. <música> Así creo que nosotros, viéndonos en el espejo de otros países como Italia, como China, como Corea del Sur, como una zona entera de Nueva York que ya está en cuarentena, hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del de presidente de El Salvador.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 Banca Chago es el consorcio número uno porque es la banca de su suerte, donde sus jugadas usted puede hacerla con confianza. No calentamos su dinero que usted se sacó, pues automáticamente puede pasar a buscar los cuartos. Son suyos en el consorcio de bancas número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. La Junta Central Electoral acoge todos los puntos consensuados. de... En el diálogo nacional, el Pleno de la Junta Central Electoral acogió todos los puntos consensuados en el diálogo nacional. Por espacio de tres horas, los titulares del órgano comicial estuvieron reunidos con la Comisión de Seguimiento designada por el Consejo Económico y Social. Adelante. Que el objetivo de cada uno de nosotros es que estas elecciones se manifieste primeramente la transparencia como el pueblo lo ha pedido. Nosotros de antemano habíamos resuelto cuatro puntos fundamentales en el diálogo con los partidos políticos. El hecho de que nosotros tengamos unas reenvías en las direcciones de informática y en la dirección de elecciones. Segundo, tenemos un reglamento de cómputo electoral, unimos estos esfuerzos a los esfuerzos que también hacen todos los observadores de participación ciudadana, que son bienvenidos por nosotros, los trabajos de la misión permanente de la organización de los Estados Americanos. Nos sentimos agradecidos de que podamos ver y revisar muchos de los puntos hoy que salieron del diálogo. Señores, ayer le, presentábamos, ayer le presentábamos lo que ocurrió eh, en la manifestación del Colegio Médico Dominicano cuando marchaban hacia el Palacio Nacional, se enfrentaron a la policía. Así que eh, esta manifestación llevada a cabo en demanda de que salud cumpla con los acuerdos que se arribaron en el pasado ...en el pasado con ese gremio y se denuncian hasta el momento no se han materializado. Hay que decir que como vemos las imágenes a su llegada a la intersección de la avenida Doctor Delgado y México... ...los manifestantes eh, tumbaron las vallas colocadas por las autoridades para impedir que se acercaran a la Casa de Gobierno... ...iniciando así un enfrentamiento entre policías y galenos... Veamos. Hemos sido empujados, golpeados e intento de ahorcarme. Aquí está en el cuello sus alicateros. Así no, presidente de la República. Dígale a su funcionario, al director de pensiones, que usted lo dirige, que obedezca. ...los acuerdos que firmó el ministro... ...cuando nos dijo... ...liden el corralito no... ...y entramos al palacio... ...nos bajamos a troparito. ...nosotros estamos aquí... ...porque el gobierno así lo ha decidido... ...y aquí no hay miedo... ...bueno señores... ...ya ustedes escucharon los médicos... ¿eh? Eh, ...enardecidos, enfurecidos... ...decía uno de ellos... Vamos al palacio y si tenemos que entrarnos a la trompada, no entramos con ello, oh Dios. Y veían también a esa doctora ahí eh, condenando la acción y rechazando que hasta el momento no se han cumplido esas promesas. Mientras observamos una vez más el momento en que se produce el enfrentamiento, los empujones, macanazos, golpes entre agentes policiales y médicos. Wow. Miren, señores, yo quiero recordarles a todos ustedes, recordarles, eh, vamos al WhatsApp, vamos al WhatsApp para ver quiénes a esta hora del día están en sintonía con nosotros, donde Nildia desde la urbanización, los maestros, me envía por aquí un video y eh, un audio que más adelante estaremos escuchando, eh, bueno, muchísimas gracias, ahí está, ya Nilda Holguín me envía por aquí este video, eh, Ahí está, al parecer es una zona inundada, eh, nos dice ella por aquí, Yanilda nos dice, buenos días, Vladi. Así está el área de los niños de inicial de la escuela Padre Hebrea, eh, las autoridades que tomen carta en el asunto, gracias, y que pase bonito día. Oh Dios, caramba, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Eh? No hay sistema de drenaje, un espacio ya obsoleto, no adecuado a los nuevos tiempos. Y creo que amerita urgentemente ese centro educativo, como lo han venido reclamando, una reestructuración en su infraestructura. ¿Mm? Ahí está. Qué lástima que se viró, ¿verdad? El, el video, pero bueno, eso es origen ya del quien grabó. Continuamos entonces con William nos envía por aquí un link, dice a... Uh, de ahora mismo la FIBA suspende sus competiciones en todo el mundo. Así mismo es, a propósito del brote del coronavirus o de esta pandemia, eh, hay que decir que la Federación Internacional de Baloncesto de Fútbol, creo que es, ha decidido suspender sus competiciones en todo el mundo, señores. Bueno, caramba. Wilton Gómez nos envía una postal, dice, por aquí en mi casa no sobran los lujos, pero nunca falta la bendición de Dios. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Bendiciones! Dice por aquí, Porfiria Hernández nos envía esta foto. Dice, felicidades a Laurenni que está de cumpleaños en California, de parte de su familia aquí. ¡Qué bien! ¡Que Dios la bendiga y que cumpla muchos más! A la pausa comercial. Y al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Miren, señores, vamos a ver porque en estos momentos producción estará haciendo contacto con el, el esposo de la señora Oraida Heredia Díaz, la señora que fue diagnosticada según salud pública con COVID-19 o coronavirus y que la mandaron a su casa y que posterior a esto hubo que buscarla, eh, sacarla de, de la casa porque ella se resistía, pero tenemos una información de último minuto, ¿verdad? Y vamos a ver cuándo producción me pueda decir para, para hacer contacto entonces con, con el esposo de esta señora que tenemos... ...entendido que es de nacionalidad italiana... ...producción, sí, ¿verdad? Les, les pues un italiano que es el esposo... ...de la señora Oraida Heredia Díaz... ...y él quiere darnos informaciones de último minuto... ...recordamos que la señora Oraida Heredia Díaz... ...repito, fue la señora que fue diagnosticada... ...por eh, salud pública con coronavirus... ...posterior a esto, eh, se informó que supuestamente... ...ella se había escapado del siglo XXI... Eh, información que ella desmintió día después presentando un documento y explicando que habían sido las autoridades que le habían otorgado un eh, en la de alta para que ella se fuera a su casa y se mantuviera allá sin embargo días después salud pública entendió de algunas denuncias de que ella no cumplió con los protocolos correspondientes no se mantuvo en la casa eh, había denuncias de que estaba andando por allá por Villarriba por Castillo y que Justamente por esto se vieron en la obligación, en la obligación de irla a buscar hasta su casa. Pero tenemos ya, bueno, en breves breve minutos las declaraciones del de señor, quien es su esposo, quien quiere dar una información, según él, de mucho interés para toda la ciudadanía. Así que más adelante estaremos haciendo contacto en esta eh, interesantísima intervención entonces. Pero bien, señores, bueno, en lo que Verdad Producción nos hacemos el contacto con este señor. Vamos a ver, miren, hoy es el Día Internacional del Riñón. Hoy es el Día Internacional del Riñón y por ende la unidad regional de hemodiálisis del San Vicente de Paúl, eh, Realizó una actividad para eh, recordar esta fecha importante de prevención, sobre todo para aquellos pa pacientes de hemodiálisis que visitan esa área en el San Vicente de Paúl. Así que vamos a ver entonces. Bueno, vamos a ver entonces, señor director, esta información a propósito. Bueno, bueno, vamos a ver entonces, sí, vamos a ver. Vamos a ver entonces, eh, tenemos en línea en estos momentos al, al esposo de la señora Oraida, diagnosticada por salud pública con coronavirus. Buenas tardes, señor Giorgio. Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Yo estoy llamando, eh, quiero excusa por mi español, que no es muy bueno, pero eh, espero que me entiendan. Yo estoy llamando porque tengo miedo por la salud de mi mujer, pero, porque hay un problema. sí. Eh, le, le explico, hay un problema, yo no lo entiendo, puede decir que ella tiene coronavirus cuando aquí en Italia, para saber si uno tiene coronavirus, le hacen tampone tampón a la gata y a la, a la nariz, no le hacen eh, prueba de sangre, a mi mujer, ayer estaba bien, hoy le, le, le, le hicieron la prueba de sangre y le dijeron que otra vez que tiene coronavirus y que tiene que, que ponerse medicam, eh, medicamento. Yo tengo miedo como cómo se, se está eh, manifestando esta, esta, toda la cosa, que antes tenía el coronavirus, después no, lo tenía muy ligero, que la mandaron en su casa, después fueron a buscarla en su casa, porque tenía el coronavirus allí. Ah, Ah, después no le hicieron nada el primer día al, al hospital. Ahora otra vez tiene que ponerse medicamento. ¿Qué medicamento? Aquí no, yo no tengo ni un documento que me dice que mi mujer tiene el coronavirus. Señor, sí, usted, los, usted, ver, usted, usted se encuentra en Italia. Yo estoy en Italia. Pero ¿cuál De es, ¿cuál es me... Giorgio? Giorgio, ¿verdad su nombre? Diga, diga. Sí. ¿cuál Giorgio, es? Giorgio. Okay. Grecia, Giorgio. Muy bien, Giorgio. Entonces, ¿cuál es la preocupación suya porque su esposa ha sido acogida por las autoridades de salud pública sí, y dicen que tiene que mantenerse ¿verdad? en cuarentena y en vigilancia porque justamente padece del virus. ¿Cuál es su preocupación? Explíqueme. Eso eso, eso lo entiendo. Eso que no lo entiendo es el manejo de toda la cosa. El, el primer doctor que dijo que tiene el coronavirus, ¿cómo le voy a hacer que el doctor se va en mi casa sin protección, sin nada, a hablar con mi mujer? Se tiene el coronavirus, mi mujer. Cómo puede ser que mi mujer no tiene tos, no tiene febre, no tiene de nada, digo eh, tiene uh, coronavirus. Cómo puede ser que toda la gente del barrio no hay ninguno de que, que, con mi mujer, que, tiene coronavirus. Cómo puede ser todo eso? Bueno, eso dice, que no lo entiendo. Usted dice entonces eso que, que ella no tiene los síntomas del coronavirus. Da, da, la veo, no. Aquí, yo aquí, en Italia, tenemos coronavirus. Aquí donde, donde eh, tengo casa, es, eh, hay, la, la, eh, se dice zona rosa. Eh, nadie puede irse de su casa. Giorgio, ¿usted tiene algún conocimiento? ¿Le han mostrado la prueba física ya de, de, del diagnóstico que dio? No tengo tío? nada. Eso que, que no lo entiendo. Que ni ninguna eh, le dieron la, algo en la mano para decir usted tiene coronavirus. ...o tiene que ponerse este medicamento. También hay un problema. Aquí en Italia... ...no hay medicamento para coronavirus. Aquí en Italia... ...lo ponen en cuarentena. Le pone la mascarilla con, la... con aire. Le... La pone en... En el aire. La ponen el... en el Pero no hay ningún medicinal. ¿Por qué a mi muerte, te... tengo que darse obligado... ...de, de, de o algo? Eso que no lo entiendo. Bueno, pues lo ponen, a... eso, lo ponen en aislamiento... ...de todas formas, ¿verdad? Sí... Pero mi miedo es que ahora quieren cubrir el primer doctor que hizo la, eh, el diagnóstico. Ese es mi, la, eh, mi miedo. Bueno. De... Que si el primer doctor hizo una cosa maleta. Bueno. Él, él, él no es un doctor. Porque no se maneja un caso de coronavirus como lo manejó el primer doctor. Bueno, de manera... De, de, de manera entonces resumida, don Giorgio, ¿qué exige usted sí, ante las autoridades dominicanas? ¿Qué está pidiendo y ¿Qué espera? Yo tengo, yo tengo miedo, mire, le digo de verdad, tengo miedo ahora, ahora, por la salud de mi mujer. Tengo miedo que ahora quieran cubrir el primer doctor. Que, que ahora no digan que mi mujer tiene el coronavirus, que se agravó y que si acaso murió. Eso que tengo miedo. ¿Esa es su preocupación? ¿Me entiende? Esa es mi preocupación. Bueno, pues un llamado, ¿a quién usted quiere hacerle un llamado aquí en el país? Que tenga muy cuidado del de, de, de doctor donde uno se va a, a, a chequear. Porque, de, de, de, porque, entiendo que hay muchos doctores que, no, que quieren dinero. Bueno. Que no saben hacer su trabajo. Eso es mi, eh, la, mi, eh, mi miedo. ¿Me entiendes? Bueno, pues muchísimo. Porque aquí en Italia hay, otra, uh, hay otro modo de desenvolver la cosa. Si uno tiene coronavirus y lo ponen en su casa, aquí hay a los médicos. Otra, que otra metodología, según usted. La... ¿Otra Hay otro modo de tratar la cosa. Bueno. Se me ponen en cuarentena. Giorgio, madre, le quiero decir solo una cosa. Y después Se me pone en cuarentena. Giorgio, Giorgio. Al, me, al, al, al, tiga. al momento de la señora salir de Italia, usted pudo notar que ella eh, tenía algún padecimiento. No tenía nada. A, a, no tenía nada. No tenía nada, según usted. No. Y, no, no, sabía cómo estoy bien ahora. Bueno, de, de, y, ¿y qué nos puede decir usted? ¿Cómo está el entorno por allá en Italia? Y, y usted de su parte, ¿tiene algún familiar infectado? puede describirnos brevemente? Se... Ahora, en el país donde estoy viviendo ahora, no hay ningún infectado. En el país donde, estoy, ¿Sí? eh, donde tengo mi casa, donde tengo mi familia. En tengo... el, el, el lugar este que país, usted se para, encuentra... Para ahora, en... El lugar que usted se encuentra en eh, la ciudad, eh, ¿qué nombre mamá. lleva? Eh, Reggio Emilia. Ok, ok. Entonces usted, dile, usted dice que es tan libre que eh, no ha llegado por allá la, el virus. No, no, no es que no llegó. Aquí, aquí se sí, llegó. Bueno. Pero ahora no llegó en el país donde estoy viviendo. Pero ahora, gracias a Dios, aquí no llegó. Pero los países, aquí a Cierta, el vecindario, como se dice, aquí hay coronavirus. Bueno. Pues muchísimas gracias. gracias. No, no tengo que mentirlo. Muchisim es que nosotros, no, eh, nosotros, ninguno de nosotros puede irse de su casa. Uno tiene que se, cerrarse para la fina de abril. No, puede, no podemos irse de nuestra casa. En el irritado. caso suyo están totalmente aislados. Me dice que no pueden salir. ¿Tienen impedimento de salir de sus casas? No, de salir a, en toda Italia tenemos impedimento de salir ahora. Ah, no, bueno, no, no solamente en, en Italia. ¿En la ciudad donde usted está, si se le permite? Me, no, no, en todo Italia no se puede eh, bueno, esta, cuarentena está total. en, Islo, en, Islo, en Cuarentena total. Bueno, pues muchísima, muchísimas, total, gracias, total. muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias, Giorgio. Si quieres finalmente agregar algo más. No, solo eso, es lo que le estaba diciendo. Lo que no lo entiendo es la última cosa de Francesco, Que si mi mujer estaba en Islamente en, en, en, en, en su casa, la sanidad tenía que ponerle un uomo o una mujer o una infermiera che sia, che teneva che essere su casa a preguntarle, tiene eh, tengo che portarle a un... se compra, tengo che que... comprare il medicinale, tengo che perché sono le riuscirono? Bueno, molto... se, se tu stai in isolamento, si sì, sì eh. anche il dottor non teneva che essere in mi casa, si mascariglia, si guante, si la senza si ¿Cómo puede ser que se, se, él se va da, da un infectado, se va así como un civil? Bueno, ¿Es verdad que está infectada? Muchísimas gracias. Eso ya, que no entiendo. Muchísimas gracias, Giorgio, desde Italia, ¿verdad? Esposo de la señora okay. eh, Oraida. Sí, sí. Herrera eh, eh, Oraida tía. Bendiciones para usted y todos los italianos. Qué bien. Ahí estaban las declaraciones del esposo de la señora Horaida. Eh, él dice que se, este, se le está dando el trato indebido y asegura que su esposa no padece del coronavirus y teme a que se le quiera dar otro matiz en lo adelante a esta situación. En tanto, las autoridades correspondientes de salud pública han eh, dicho que manteni, mantienen un monitoreo total eh, sobre este caso, eh, el más mencionado, sin duda, en nuestro país, señores. Bueno... Miren, como le decía hace un momentito, en el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Riñón y eh, el Hospital San Vicente llevó a cabo una actividad y su unidad de hemodiálisis con los pacientes. Una interesantísima charla de orientación. Escuchemos. Adelante. En el día de hoy conmemoramos el Día Mundial del Riñón. Dentro del marco de este evento está el lema que es prevención de la salud renal para todos. Entonces, eh, en ese marco, aquí en, en la unidad de diálisis tenemos una conferencia que va a ser impartida por los estudiantes de psicología, que van a hablarle un poco a los pacientes sobre qué es la prevención de la salud renal. Es importante porque el, al final y al cabo el paciente llega aquí y queremos evitar eso, que es importante, que eh, es un problema de salud a nivel nacional y a nivel mundial y, y este alto costo. Entonces, si prevenimos, no llegamos a lo que es la insuficiencia renal crónica y entonces... este es parte de este contexto y, del, y de la intención de eh, este día de proporcionar información sobre la salud renal. ¿Cuántos pacientes, ¿Con cuántos pacientes cuenta esta unidad de hemodiálisis? Eh, actualmente eh, hay una población de 68 pacientes aquí en, en hemodiálisis que se dializan en, en diferentes turnos tres veces a la semana y en, el, en lo que es diálisis peritoneal tenemos una población de 86 pacientes que se dializan en su casa y que vienen una vez al mes a eh, evaluarse por el nefrólogo. Miren, un joven denuncia robo de sus pertenencias en su vivienda ubicada en el sector Mamá Tingó. Jerdy Arquilie o Arciquie denuncia. Veamos. Me robó el ladronazo de ese pájaro que yo traje ahí anoche y no lo querían dejar preso nada. No. ¿Qué te llevó? Me llevó, me llevó la ropa, suéter, pantalones, zapatos, perfume, perfume, pabejones. Un dinero que tenía la mujer mía en la cartera y yo creo que a la mujer mía se le pedían también ¿En ropa. Tu casa? Ajá, rompió para traer. ¿Qué hora más No le sé decir, eso fue cuando se queman una casa para allá, para mamá, mamá Tingo. Y aprovecho que esa casa se queman, entonces sabe que la gente corre, paneta y fuego. Aprovechó y se me metió. Pero la vecina de ahí lado lo vio ¿Sí? y salió de mi casa con, con una funda. ¿Cómo se llama? Buche, es un pájaro. Ajá. ¿Qué ¿Ya se encuentra detenida? ¿no? Sí, pero me dicen que, que tengo que, que traerlo allá a la fiscalía, que venía a la fiscalía. Pero cuando vengo a la fiscalía me dicen que tengo que traer un testigo. Y si el testigo no puede venir aquí. ¿Y todos los tuyos, entonces? Se perdió. Porque si sí, aún así, que el, como yo veo que le están dando tanta protección a los ladrones. Es mejor ni venir aquí, dejar que, que uno... Yo creo que uno tiene que dejar que, que, que le hagan de todo a uno. Bueno. Yo trabajo y lo mismo me lo gano honradamente. Y si eh. lo soy, estamos a tener eh. problemas. Porque lo va a agarrar por ahí, le voy a dar su palo. Bueno, ahí está, señores. Ojalá, bueno, él está detenido. Eh, la policía investiga este hecho. Ojalá y que pueda recuperarse algo de lo que este muchacho le fue sustraído. Al corte comercial, al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Continuando entonces con las noticias en el ámbito local regional, vamos a ver porque en el día de hoy el Comité Municipal del PLD aclara que es falso que dirigentes de ese partido pasaron a las filas del PRM en voz de Cornelio Hernández, presidente del PLD. Escuchemos, adelante. Con la finalidad de desmentir una publicación... ...que salió en el día de ayer en el periódico Hoy... ...por razón por la cual hacemos la siguiente declaración... ...dice así, 12 de marzo de 2020, declaración pública... ...la Dirección Municipal del Partido de la Liberación Dominicana... ...de San Francisco de Macorís... ...hace un ferviente llamado al Partido Revolucionario Moderno... ...a que abandone la conducta de estar haciendo publicaciones totalmente falsas... ...como la realizada en el periódico Hoy, de fecha 11 de marzo de 2020... En esta publicación el PRM hace, hace pública la noticia con el siguiente titular. Dirigentes del PLD abandonan ese partido y pasan al PRM en San Francisco de Macorís. En esta publicación se hace referencia a la renuncia de unos 50 dirigentes del Comité Intermedios del Partido de Liberación Dominicana en el municipio de San Francisco de Macorís. Entre los que destaca al supuesto dirigente provincial Sibete García Díaz. Esto es totalmente falso. En la dirección provincial de nuestro partido jamás hemos tenido a nadie que se llame así. Ni conocemos a ese señor. También se señala como renunciante y presidente del Comité Intermedio de Loma de la Joya al señor Elvi de Jesús. Esta afirmación es totalmente falsa. La Loma de la Joya no hay in Comité Intermedio del PLD. El Comité Intermedio único que existe y que cubre esta zona... Es el intermedio Antonio Vargas Norte E y lo preside el compañero Cornelio Hernández, quien además preside la dirección municipal del PLD en San Francisco de Macorís. En adición a lo anterior, también se señala, se publica la renuncia de la profesora Noemí del Orbe. Y de Verónica de la Cruz, referida a ambas como dirigente del Comité Intermedio de la Guasuma. Falso, totalmente. El PLD no tiene intermedio específicamente para esa zona. El presidente del Comité Intermedio que cubre ese sector es el compañero Freddy de la Cruz. También se refiere al supuesto renunciante Ambiori Ventura del Distrito Municipal de Jaya. Totalmente falso. Los presidentes de los dos únicos comités intermedios que tiene el PLD en ese distrito municipal son los compañeros Carmelo Santana y Antonio Vázquez Tobal. También se publica como renunciante a Freddy Espino y Wendy García, señalado como presidente del Comité Intermedio de Ugamba. Totalmente falso, quien preside el Comité Intermedio de esa zona es el compañero Luis Rosario. Por las motivaciones antes expuestas, demandamos del PRM que renuncie a esa conducta de querer confundir a la población con falsas juramentaciones de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Hacemos un llamado a todos los miembros y miembros y simpatizantes y amigos del PLD a no dejarse confundir con informaciones menaces, aventureras y carentes de velocidad. Bueno, ahí está Cornelio Hernández, presidente del PLD en el municipio de San Francisco de Macorís, desmintiendo que esos PLDistas hayan pasado a formar parte del PRM. Denuncian mal estado de las calles y otras problemáticas en el sector Ercilia-Pepín, aquí en San Francisco. Vamos a ver esto porque estas personas en el día de hoy quisieron denunciar esta situación. Adelante. Mira, la situación en este sector es la calle. Estamos ya que mira, cuando llueve... Según está la calle así, que tú la estás mirando, mira, la calle se va en agua. Queremos que vengan a arreglarnos esta calle, que nos tienen abandonado con esto. Es un sector que es un sector que lo mantenemos limpio. El Liceo está ahí mismo y por aquí trafica demasiada gente para tener una calle así, creo yo. Bueno. Que sí, que deben de arreglarla, ya que... Lo necesita y que a través de la Junta de Vecinos hemos ido allá y todavía no han hecho nada. Tiene un promedio de dos años y medio. Aquí somos eh, el lugar abandonado. El la Pepín aquí nosotros no hacen una cancha, aquí no hay donde recreatividad, aquí no hay una calle buena. Aquí tenemos los pozos sintéticos. tenemos la cloaca con mucho hoyo. Eh, principalmente la calle de la Colmena y este de Siria Pepín, nosotros estamos abandonados. Queremos que nos no arreglen el sector entero, completo, porque es que eh, todas las calles están llenas de hoyo y esto es un sector que nosotros pagamos impuestos y deben de ser, deben de respondernos para atrás con los impuestos que pagamos, ¿verdad? Sí. Bueno, así debe de ser. Ojalá y que sea escuchado el llamado de nuestros amigos moradores en el sector Ercilia-Pepín. La Junta Municipal, tal y como había anunciado, ya llegaron todos los eh, documentos, boletas para ser utilizadas en las elecciones del próximo domingo. Vemos justamente la distribución realizada en el día de hoy de estas valijas. Vamos a escuchar entonces. Adelante. Como establece la ley 1519, se está procediendo la entrega del material oficial a cada presidente y secretario de cada colegio electoral para que todo esté listo para el próximo domingo. Que ciudad ¿Sí, okay. cada ciudadano acuda a su centro de, de votación a ejercer el derecho al voto temprano y que por favor que después que emite el derecho al voto que se retire del centro de votación para así mantener el flujo en el dicho centro de votación. De Michelle, así que ya se ha iniciado eh, la distribución de esos materiales. Tal y como habíamos anunciado, bueno, pues INAPA en hora buena, entonces inicia la reparación ya del de filtrante que estaba y que habíamos denunciado por ahí en la libertad próximo a la universidad y decíamos que cuando iniciaron los trabajos de esta misma manera íbamos a resaltarlo así que ahí está en hora buena ojalá y que esto se pueda solucionar en los próximos días ese, esa filtración que estaba ahí para la tranquilidad para la sanidad a la buena salud de quienes viven en esa zona ahí en la libertad próximo a la universidad qué bien enhorabuena. hora buena. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros durante esta hora. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana nueva vez a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa. Sobre todo.